soy ingeniera química soy magister en ingeniería con énfasis en ingeniería mecánica actualmente soy la directora del programa de ingeniería química dirijo el semillero de investigación en fluidos complejos, procesamiento de polímeros y materiales compuestos, CIREP, y el grupo de investigación en de materiales de estructura GIMAT de la Universidad Tecnológica de Bolívar claro, me inspiró mi mamá me inspiró mi mamá porque de pequeña ella quería que su hija eh, tuviera una un pensamiento totalmente diferente al de la época y al del contexto en donde todas las niñas jugaban con juguetes de cocinita y mi mamá me compraba mis carros mis motos pero también mis muñecas entonces eso para qué para que yo empezara a pensar no en quedarme solamente como una ama de casa sino ser una profesional y a medida que fui avanzando en mi educación en primaria me fueron llamando mucho la atención de las ciencias naturales, pero también el cálculo, pero también los fenómenos naturales en sí mismos, todo lo que veía. Entonces en el bachillerato pues ya pude ver la física, la matemática, la química y me enamoré de esas ciencias duras al igual que la biología. Entonces lo que quise fue buscar una carrera que combinara la biología, la física, la matemática y la química y además me ayudara a a que esos juegos que yo tenía de niña poderlos llevar a la realidad o sea, ser una mujer que tuviera ese pensamiento y a la final ir en contracorriente con todo lo que la sociedad me decía aparte de eso, pues ser ingeniero siempre ha sido un reto ¿no? entonces, bueno y bueno, de pequeña siempre fui muy curiosa entonces, ahí estuvo mi carrera bueno, actualmente yo trabajo eh, con materiales poliméricos de origen eh, natural, o lo que se llaman biopolímeros de fuentes renovables. Eh, actualmente estoy trabajando con esos eh, materiales que son fuentes provenientes de zonas muy específicas de Colombia, en donde realmente uno diría que no podría encontrar, digamos que una aplicación para la industria, para la ingeniería o cualquier otra industria que necesite los polímeros. Además de esto, pues me llama mucho la atención porque Finalmente es resolver un problema de la sociedad, que es lo más emocionante, que trabajo con mujeres. O sea, es ver las niñas supremamente emocionadas en poder ayudar a la sociedad desde su campo de acción. Es verlas ponerse unas botas, es verlas ponerse unas gafas, unas batas de seguridad, recogerse el cabello y aún así no pierden su feminidad. O sea, es... Verlas divinas en el laboratorio y lo más emocionante es precisamente eso, o sea, cómo las niñas desde pequeñitas se les va, desde su primer semestre, ellas van, eh, digamos que creyendo en ese proyecto que es ayudar a la sociedad desde lo que hacen, ¿sí? o sea, formar sociedad desde lo que hacen sin importar, eh, digamos, los estereotipos que, se, que alrededor de ellas se crean, yo creo que entre más la sociedad las presiona, ellas se hacen más fuerte y es un campo más retador a no dejarme caer todos los días, a poder influenciarlas de la mejor manera Eso es. bueno la diferencia en mi campo de trabajo es que eh, se pueda realmente mm, darle ese papel a la mujer darle ese papel a la mujer dentro de la investigación, dentro de la ciencia yo creo que eso sería un aporte muy importante si yo logro que este grupo de niñas eh, del programa en el cual actualmente dirijo, eh, donde el 80% son mujeres, pues puedan realmente trabajar por la ciencia, por la investigación y resolver problemas a la sociedad. Bueno, en 10 años, que estos materiales que estoy investigando en estos momentos puedan servir a la sociedad en aplicaciones específicas. Se empiece a reducir un poco la contaminación por volumen que generan los polímeros de fuentes tradicionales y la contaminación por gases de efecto invernadero. Porque empiezan a romper prototipos. Las mujeres que trabajamos en las áreas estén de entrada ya le estamos diciendo a la sociedad, te estamos desafiando porque llevamos mucho tiempo pensando en que los hombres son los únicos que pueden estar en estas áreas, ¿no? no, no, no, nosotras también. Además que tenemos algo y es muy importante, que nosotros conservamos ese amor, esa pasión, esa delicadeza para hacer las cosas, entonces decirle a las niñas, atrévanse, simplemente soñar vale la pena, ustedes tienen las mismas capacidades que tiene un hombre, ustedes saben de cálculo, ustedes saben de física, saben de matemáticas, de biología… De, to, de química, o sea atrévanse, realmente sueñen y ustedes no se imaginan lo hermoso que es poder pasearse entre hombres y pues sentirse que uno tiene los mismos eh, conocimientos de, de ellos, es más ellos querer hacer trabajo con uno entonces les digo, anímense o sea, realmente gócense de lo que están haciendo y si escogen este tipo de carreras, no decaigan por más comentarios y personas que les digan que no van a poder simplemente eh, piensen en que los sueños son realidad sí, no en que los sueños se pueden hacer realidad, no sino que los sueños son realidad piensen en que sus conocimientos que han adquirido a lo largo de la vida y sus sueños tienen que ir de la mano y nada, que no hay fronteras que el, las, el conocimiento no es para unos pocos el conocimiento no es para unos cuantos, no es para un lugar específico que no hay barreras sociales ni tampoco de género Así que, niñas, atrévanse. Atrévanse a estar en estas áreas. Estén. Créanme que es lo más hermoso que me ha podido pasar en la vida en escoger la carrera que escogí como ingeniera química.